y de mis hermanas mujeres de América Latina. I am the, I am the voice of my mother, grandma, my grandmothers, my sisters and all the women in Latin America. Pues estas mujeres de las zonas rurales no disfrutamos de este derecho humano al agua. Es más, muchas ni siquiera saben que lo tienen. Because these women in rural areas do not enjoy the human right to water. In fact, there are so many that don't even know that they have it. Pues horas y they walk for hours to go and bring the water to their places, sacrificing time, health, and development. Por eso, desde Ongagua, facilitamos un proceso con estas mujeres de las zonas rurales de Nicaragua, de Ecuador y de Guatemala. That's why from Ongagua, we facilitate this process for the women of Nicaragua, Guatemala and Ecuador. Para conocer y reflexionar sobre estos derechos, pero sobre todo para que nuestra voz hoy se escuche y para traer propuestas en favor de nuestro derecho humano al agua y al saneamiento. So that their voices can be here and they can have this space to reflect on the human right to water and bring uh, their own ideas to spaces like this one on, uh, on the fight for human rights to water and sanitation. Pues como mujeres, no solo queremos ser escuchadas, queremos ser vistas, pero queremos ser tomadas en cuenta. tomadas en cuenta. Por ello, queremos ser parte de la solución y hoy las podrán ver en este trabajo que realizamos. That's why we want to be part of the solution, and that's why you are going to see part of the work that we are proposing and realizing. Escuchemos sus voces a través de este video. These are the voices in this video. Sorry, <laughs>